Luego de que residentes en la urbanización primaveral de esta ciudad se quejaran por el mal estado de sus calles e incluso realizaran protestas para que sus necesidades sean escuchadas. Y luego de llegar a un acuerdo, hoy asistieron al ayuntamiento de este municipio para solicitar los trabajos sean iniciados. Bueno, eh, estamos aquí en eso. Eh, ya le dieron el presupuesto al ingeniero que contrastita de los seres sin contener. Eh, de los 500 metros que se nos fue aprobado. Eh, hoy vinimos aquí porque el ingeniero, eh, tengo entendido, hace unos 25 o 30 días que le dieron parte del presupuesto y no, estoy, no ha comenzado a hacer los helicópteros, pero ya el Departamento de Desarrollo Comunitario eh, lo llamó, él se comprometió que va a comenzar a partir de mañana. Afirman el mal estado de las vías, no es una problemática nueva. Oh, pero hace tiempo, quién sabe, yo ni la fecha la tengo. Esas calles están increíble. y estamos esperando a ver a ver lo que pasa. Se ha tardado un poquito, precisamente estamos aquí investigando qué ha pasado, que no se nos ha iniciado el proceso como debe de ser, pero ya corroboro la información que le ha dado nuestro presidente que se va a empezar a trabajar en eso. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.